Será mañana sábado cuando se lleve a cabo el Premio Municipal de la Juventud 2019, organizado por el Departamento de la Juventud del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macurís. Nefi Molina ofrece los detalles. La actividad será a partir de las 7 de la noche en el Salón de Actos de aquí del Ayuntamiento Municipal. Se reconocerán 11 jóvenes destacados del municipio. Será, eh, bueno, Serán 12 jóvenes destacados del municipio. Se dedicará la premiación al programa de jóvenes y educación comunitaria por familia, un programa que ha tocado muchos, vamos a decir, muchas puertas de muchos jóvenes, buscando concientizar en diferentes temas como es la educación sexual, la prevención de drogas. Y consideramos que ellos merecen ese, ese mérito. Eh, invitamos a todo el pueblo a que participe en esta actividad. Cuestionamos al joven funcionario sobre los sectores que opinan que el accionar del departamento que dirige se limita solo a esta premiación. Nosotros somos un departamento que todo lo que hacemos no tenemos que salir a publicarlo. Porque nosotros vamos a los liceos, damos charlas, damos eh, conferencias, eh, realizamos visitas a la Junta de Vecinos buscando eh, organizar eh, organizaciones juveniles. O sea, cada vez que nosotros. Vamos a organizar un ejemplo, una organización juvenil, no tenemos por qué llamar a la prensa para que se vea lo que estamos haciendo. Todos los años nosotros entregamos una, una memoria de lo que hacemos en el año. Y yo creo que nosotros ya tenemos tres años dirigiendo este departamento y si aún estamos en él es porque el alcalde considera que nosotros hemos hecho el trabajo necesario que se puede hacer de todo. Cordero, NTN, su noticiero regional.